Hola, hola, buenas tardes. aquí Summer, comentando un dios a la taberna Y hoy tenemos con nosotros un nuevo vídeo de Total War Warhammer 2 Vamos a ir a tope en una batalla online Vale, a ver, espérate, espérate, no confundamos Vamos a hacer espacio, vale, vosotros en el 2 Vosotros que podéis desplegar... Oh, aquí no me puedo colar No, tengo que desplegar fuera de esta zona y aquí no tengo sitio Qué lástima, no me puedo ubicar detrás Eso está feo, eh, mi gente Vale Vale Vamos a colocarnos aquí Bueno, no, vamos a colocarlos A los fanáticos, vamos a colocarlos detrás Vale, vamos a meter a los tres arcos aquí Eso es Y ahora vamos a hacer una segunda línea aquí bien potente, eso es Y vosotros aquí en esta zona central Uy, vale, los arcos un poquito más para atrás en el 4, perfecto Esto lo vamos a encerrar en el 5 y a vosotros dos en el 6 Vale, maravilloso, todos los jugadores preparados, estupendo Bueno, vosotros es un poco más para adelante, vale Ok, me gusta ¿Por qué despliegan tan abiertos? ¿El problema lo tengo yo? Es buena pregunta A ver, ¿qué tiene? Un montón de arcos, lanzas... Vale, bueno, a lo mejor sí que nos interesa estar más abiertos Vale, vamos a abrirnos un poco más Opa ¿No caemos aquí? ¿O cómo? ¿O cómo? Vale, vamos a avanzar un poquito. Hoy voy. Hoy voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. ¿Esto qué es? Vale, ok. Vamos a poder llevarnos esto para allá. Vamos a reducir la velocidad de esta gente. Tíramelo ya. aún así vamos a meterle la mirada a esta gente oh no se va a escapar ah digo WTF ¿dónde ha caído vale grupo 4 aquí vamos a meternos en el bosque que así no nos ven Vale, Grupo 1 para acá Grupo 3 vamos a colocarlo por aquí Vale El Grupo 6 vamos a colocarlo también por aquí Aquí, en esta zona está bien Venga Vamos a ir con calma Bien, o sea, esto está bien Al fin y al cabo, mientras Nosotros no, pega, no perdamos el grupo O, o el, el bloque en general Dios, esta de... Oh. Hay que ser mala gente ¿Eh? Es que él va a venirme con los arcos y me va a esperar ahí y ya está. No va a querer luchar. Pff, qué horror, tío. Es que para eso no... Si no te vas a querer pegar, dímelo, ¿sabes? Y no nos pegamos. Venga, vamos, chicos. Y esta de orcos me la van a reventar sin haberse pegado Porque son, son así Vale, pues nada O sea, si nos tenemos que pegar, nos pegamos, pero... Usted sabe No, aquí, todos aquí, vale Venga, bueno, Vamos a acudir para allá Esos verdugos nos los cargamos. Esto está bien. ¿Dónde está el chamán? Vale, vamos a hacer que se distraiga ahí. ¿Dónde está Grimbor? Venga, mijo. Vamos para la T. El troll nuestro huye. Vaya, no me lo esperaba. Venga, los goblins aquí. Al apoyo a las hermanas Aquí, aquí. Wow, wow, wow. ¿Dónde está su general allí detrás? Venga, vamos a cargar por ahí por el costado. Uh, qué bien, qué bien está esto. Qué bien está esto. Qué bien está esto. Ah, vale, es perfecto, perfecto, perfecto. Se ha olvidado de eso y la vamos a reventar. Vale, maravilloso. Ahora, vamos a avanzar para allá. ¡Uh! Vamos a entrar aquí a reventar. Vamos a entrar aquí a reventar. Vamos a entrar aquí a reventar. Vale, estos orcos negros que vuelven con nosotros. Vamos a meter aquí liderazgo. Perfecto. Vale, vale. Vamos a girar estos hombres aquí. Aquí nos falta apoyo. Vale, esto está muy bien. Eso así. No podemos tirar los... ¡Uh! estos están por ahí corriendo. Vale, han entrado muy bien. Vale, Picores molestos aquí en medio, perfecto, que nos hagan menos daño. Venga, volvemos. Vale, activamos Guaz, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Buah, y él activa su bufo y con eso nos ha acabado de reventar. Somos capaces. Vale, vamos a vamos a dispersarnos, vosotros para aquí y vosotros aquí. y que con que se quede alguien a melee nos sirve la verdad es que no es el mejor grupo sí sí sí nada y el bufo que tiene esta gente cuerpo a cuerpo es horroroso ahora no no, no, no. es su bufo es mucho más potente que nuestro guaj Vale, esto lo hemos aprendido hoy Es la segunda batalla que jugamos contra este ejército Y, y literalmente, o sea Por lo que he leído me he informado Me informó Y los elfos oscuros tienen un ataque Vale, bueno, aparte tenía los heraldos y todo esto O sea, tiene unidades mejoradas que no debería tener en el pack inicial Pero bueno, ahí estamos Ah, vale, lleva un príncipe oscuro y ya está Ok él ha salido muy desplegado con mucho proyectil. Yo he tenido que volcarme en el costado izquierdo para tratar de sacarle ventaja de alguna forma. Los trolls, o bueno, los gigantes siguen sin salir rentables. Se meten ahí en medio y absorben una cantidad de. de. ¡Oh, ya me saldrá! Absorben una cantidad de daño de todos los proyectiles brutal. Claro, pero. Fuera de eso, es que ¿qué otra cosa puedes hacer? Estas. Estas mujeres Hermanas de Matanza con los látigos, estos verdugos. Pff, él ha tenido muchos daños. Es que no sé. No sé cómo contestar a esto. Literal. No sé cómo contestarle. No lo sé. Habrá que mejorar de alguna forma. Dejarme. Es eso. Hemos tratado de cambiar un poco la lista. Nos hemos quitado el otro caudillo orco. Y he, y he podido poner otro. Otro gigante, pero no sé si se ha salido a cuenta, o sea, han hecho un montón de daño, vale, pero el valor de daño es muy poco y, y para lo que cuesta esta unidad, que son 1500, a pesar de tener el daño y eso, tanquean bastante Esta unidad de Goblins ha hecho buen trabajo, para lo que vale, ha hecho buen trabajo Estos han ido persiguiendo una unidad de caballería que no han conseguido arrancar no hemos utilizado ninguna de fanáticos y a lo mejor Palabel estuviera, hubiera estado bien, pero claro, chocando nuestro guaj contra su bufo su bufo oscuro, no sé cómo se llama, nos revienta. O sea, nos come la moral, tiene mucho más daño, su bufo dura más en el tiempo y no somos capaces de aguantar toda la carga que nos tenemos que comer. Sombras. ¿Ves? Y estas caballerías, la verdad es que... Es que 8 víctimas pero 1200 de valor de daños es un montón, es un montón, es un montón Vale, no lo sé, bueno, iremos apurando la lista, no ha estado mal, o pienso que no ha estado mal, ha estado ajustado Y poco a poco iremos aprendiendo más Sí, yo creo que está bien, poco a poco, para ser una de las primeras batallas que hacemos con el ejército orco poco a poco iremos cerrando la lista y ajustándonos a un, a un mejor ejército que consiga sacar victorias. Así que nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. Recordad, lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kirby como a mí, que van a estar los dos en la descripción. Comentamos un poquito de todo en general. También seguimos en Twitch, abrimos normalmente, tratamos de abrir los miércoles, pero ahora con el verano y demás. Lo vamos a tener un poco, bueno, lo estamos teniendo un poco raro. Pero bueno, volveremos. Y por último nada, suscribiros a este canal de Youtube Estamos haciendo contenido diario de calidad Y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo A ver si conseguimos sacar una batalla online Con una victoria Para nuestros pieles verdes A seguir sí, mejorando poco a poco Yo confío En algún momento llegará no hay, que, no hay que precipitarse Hay que seguir insistiendo Así que nada, lo dicho Nos vemos Venga, hasta luego Adiós